Ok, vamos, comenzamos entonces viejo, ya estamos bastante cerca muchachos para llegar a rango 100, vamos a ver qué tal nos va ahora Ay, ay, ay, este masito antimeta, la verdad me ayudó bastante Oh, oh, lol, tiene ángel acá Oh mira, nunca había visto esta, esta variante ángel, está buena, eh, 1200 oro mínimo, ¿no? Qué extraña la cara de la niñita, eh, bueno, vamos ya, de acá, ¿qué tengo que hacer? Pues Electro, Lich generalmente es la, sería la jugada más viable. Este parece ser un mazo de destrucción, por lo que veo. Pues tiene Dead, la lanzó a Dead, claro. Claro. La lanzó a Dead desde ya. Acá puedo lanzar Electro e intercambiar, incluso me convendría poder hacer esto también. Estaría genial, incluso, estaría bueno. Killmonger, ok, se elimina solito ahí. Ya, yeah, acá vamos a ver, tenemos que buscar algo grande por favor Sandman, Doom, Magneto, salgan de una vez please Ya yeah. Eso estuvo bueno, lo traes a Killmonger, me parece excelente Ya, yeah. acá también igual, se puede tirar Leech Y se puede tratar de buscar otra cosa O se puede jugar Jubilee también y se puede tratar de buscar otra cosa Hay dos opciones buenas acá La de Jubilee está muy tentador por, la, por el ciclado brutal que puede llegar a tener pero lo de Lich, lo de Lich son 5 cartas Acá puedo tratar de tirarle Sandman de una vez creo que, creo que me decanto por eso eh. Vamos a tirar esto acá, incluso acá tenemos El Gran Central también Tenemos que pensar también que Odin puede salir En el Gran Central, a Shang-Chi probablemente Lo voy a tener que mover también Ok, está haciendo esa jugada, ¿será Galactus esto? Ya me comenzó a entrar la duda aquí ¿eh? Munger, ok Ah, Lich se ha sido buenazo Ok, igual, estamos dejándole, no estamos dejando... A ver... ¡Sandman! Nadie regresó Electro. No, ya no importa. Vamos. Sunspot ahí. Yo creo que acá se tiene que lanzar a Lich. Sí o sí, creo que es Lich. Hay que, hay que, hay que, mal, que malorear las cartas rapidito acá. Sí, hay que mejorar las cartas rápido acá. No sé si él tenga Galactus también, así que eso hay que ver. Aunque Difícil porque tiene Munger acá. Pero por muerte más o menos. Es que es una combinación rara. ¿Qué hace con muerte Munger? Bueno, vamos a darle. Probablemente algún combo por ahí que no habré visto. Ya. Yeah. ¡Squirrel! Ok. Capitán Azul, oh, le salió acá, <ríe> Chávez le ha salido ahí, qué brutal. A ver, dame... No, pero es que no saques a Shanshi, eso, no, cualquier cosa menos él. La mm, cosa complicada aquí. Ah, espérate. Sí, pero puede lanzar más de dos cartas, ¿verdad? Mm, y a Shanshi no lo voy a poder sacar. Acá tengo bien Sandman o bien Doctor Doom, todavía lo tengo disponible, pero si Jubilee si busco con Jubilee, si sale Doctor Doom sería una cosa buena, pero si sale... Sí creo que es lo único bueno que tengo por hacer, porque acá fácilmente puede ganarme a la derecha, ¿no? Eh, Aero acá no va a ayudar nada, creo. Es que el tema es que una carta... Tengo bastante energía acá, ¿no? Sí, pues porque si hago Jubilee acá y sale Sandman va a ser un fail tremendo. Ay, qué complicado. Si juego una sola carta si sí se puede ganar, muchachos. ¿eh? Pero bueno, ya vamos a. Vamos, voy a apostar por Aero ahorita acá. Vamos a ver qué tal. A ver, una sola carta, por favor. Solamente una. Hola, oh, miércoles, ya bueno. Oh. Ah. Ah. Ok. Bien, bueno. Bueno, la ardilla no le estaba funcionando, ¿verdad? Estaba desactivada por Lich, así que Lich MVP acá, eh. Me ha ganado la partida pensada, la verdad, que esto no lo iba a ganar. Bueno, vamos avanzando un poquito más Muy bien A ver, los robos acá no me favorecen Estoy teniendo la sala de peligro para lanzar a Júbiles Seguramente a la izquierda, en caso no robe nada bueno Las piedras Ya salió Doctor Doom Hasta turno 3 tengo para robar eh, Wave o Electro, si sale, genial Si no, va a haber muchos problemas acá Muchos, muchos problemas Ay, miércoles ¿Qué es Ya, ok, se arregla un poco la cosa acá Hacemos esto. Eh, si sale Sandman a buena hora. Si no, estamos bien fregados acá. Ya. Claro, acá lo que quedaría en todo caso es hacer esto así. Luego tirar Lich. O tirar a y tirar Odin en el mismo lugar. She-Hulk. Incluso puedo tirar Shang-Chi acá, eh. Tiro Shang-Chi, elimino a Xihol y luego tiro Odin. Y por si acaso, sí, puede ser. Creo que está bueno acá. Igual Snap ahorita. Vamos a tirar esto por acá, sí, igual. No creo que moleste. Por si en caso quiere tirar una aero una ahorita. Con eso creo que nos ponemos por delante, eh. Porque a la izquierda va a ser bien difícil que nos pueda igualar. Ahora, el problema acá para mí va a ser si es que tira. Si es que tiene esta combinación de Darjo con. Si sí, acepto. Ok, se va she ahí. Asmat. Ironheart. Ya, yeah, eso quiere decir que tiene Odín acá. ¿Qué puedo hacer? A ver, si yo pongo Dean acá. A ver, si él, si él pone. A ver, lo único que puedo hacer es. Bien. Claro, porque aún así él tirando Dean me hubiese bajado 4 de poder. Me hubiese bajado 3 de Igual le ganaba acá. No tenía sentido. Vamos. ¿Quién está utilizando este avatar ahora de. Ahora, ¿quién, quién usa este avatar acá de la chica esta de Iron Heart en Pixel, viejo? Renegó el recuerdo a la gente cuando, cuando estaba este avatar acá Qué cosas, ¿no? A ver, esto para acá Reforzamos la casa grande Luego tiramos Acá tenemos un muy buen turno, viejo No es necesario snapear acá, creo Bueno, puede ser, puede ser que sí Pero es que si es Shuri va a ser difícil, la verdad, snapearle Pero mira, justo ya Ok, Shuri, ya también, no está mal igual ya, No está mal igual, no está mal, no está mal de todas maneras, esos tres puntitos se van para Sunspot. El que le haya, el que le haya bajado a Yuri es una buena noticia. Acaba va poner Cosmo para defender justamente su... Bien, giganto, Spider-Man. Ya, yeah. bien, bien. No pasa nada, está genial. Le pone más presión a él. No pasa nada. El problema es que no tengo nada bueno que jugar ahorita. No creo que sea buena idea jugar Shenji. Igual paso y sigue teniendo puntos el Sunspot. Vamos a tirar Snap acá. Para ver si lo podemos asustar un poquito. Bien, compadre. Vamos. Un cubito más. Vamos. Está genial. Un solo cubo nada más. Un solo cubo nada más. Esto. por acá. Tenemos a Wave y Sandman. Vamos a ver qué cosa tiene él. Ya. Está bueno acá para poder utilizar este Wave con Sandman. Sí o sí. Efectos continuos. Menos mal que no lo puso al medio el show. Ok. Ok. Dime que no tienes nada para jugar, por favor. ¿Va a jugar algo? Vas. Sí. Este mazo está pintado para... Para él. Nexus. Bueno, este es un problema para mí. Este es un problema para mí. No necesariamente voy a ganar acá porque puede ser que tenga cartas altas. Bueno, ya vamos a tirar esto acá. Munger. que es el problema es que puede tirar dos Darkhawks. bueno ya no importa se puede se puede se puede vamos a ir así rapidito ya ¿eh? ahora el tirar el, el al medio no le conviene tirar ok va a tirarlo ahí ya perfecto vamos bien Él sale, okay, ya, vamos, vamos a hacer esto por acá. Wow. Listo. Y ya se retiró. Perfecto, vamos. De nuevo, oscuro. Nuevamente nos volvemos a quedar a un solo cubo viejo. Luego de como de 40 minutos estamos igual. Soul Stone. Bueno, se le fue wey de todas maneras. Vamos uh -huh. bueno, a poner este. Van por acá. Luego tenemos que ver. Sandman, qué cosa va a hacer, viejo. Uy, eso es una cosa buena para mí. Ya de por sí comenzamos bien. Pero este mazo también puede tener Doctor Doom. El problema es que no hemos tenido nada para jugar. Es malísimo esto. Generalmente tienen Dino este tipo de mazos. Bueno, juguemos acá. Nomás no queda de otra. Debe tener como matarlo seguramente, ¿no? Claro, Killmonger Sí, puede ser que sea Puede ser que sea el masito este de... Um, sí Ya, yeah, probablemente sea Galactus Y tiene la energía Sí, tiene la energía para poder eh, Más lo que yo he hecho acá, sí Ya yeah. No se necesita snapear aquí Una sola jugada, si es que sale Vamos no. Turno final. Pues acá es Doctor Doom. ¿Qué cosa tiene él acá, viejo? Ríndete, por favor. <ríe> ¿Qué cosa tiene él acá? Me conviene realmente tirar... Es que no hay nada mejor. Lo único que puedo hacer es tirar a Doctor Doom acá. ¿Qué cosa tiene acá, viejo? ¿Va a jugarme un montón de cartas a la vez? ¿Qué cosa va a hacer? No puedes jugar a la vez. Pero bueno, vamos a jugarla cada lo que venga. Tres cartas. Ya me imaginaba. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Estaba guardando Shihola y... ¡Oh, no te lo puedo creer. No tenía Shang-Chi tampoco acá para hacerle... No, ni, ni, ni de broma. Ok. tienes acá Ah pues eso está bueno vamos a dejarlo esto así nada más Cosmo también lo pone ahí en serio ya lo regalo el problema es que igual él puede jugar de carta en carta acá no necesariamente lo voy a ganar por hacer esa jugada Eso lo puede jugar una sola carta, nomás acá. Ya. Shanshi izquierda, está bueno. No tiene cómo defenderlo. Lizard está ahí bien. Está muy bien ahí en el otro lado. Vamos, por favor. Ahí está, por fin, viejo. La jugada arriesgada del rango infinito. ¡Soma, perro! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! Muchachos, por fin, ahora sí, cuatro cubos de una vez llegamos a rango 100, viejo. Ya está, teníamos que snapear, teníamos que arriesgar. Aquí hay que ponerse arriesgado. Y hemos llegado con un mazo que prácticamente acá es, creo que es free to play este mazo, muchachos. No tiene ninguna carta. Si vamos viendo acá las cartas que están abajo. No hay cartas ahorita de, de pase de temporada. Eh, ¿Hay alguna carta de serie 4 de serie 5 acá? Me parece que no. Todas las cartas acá son totalmente accesibles. Incluso hay muchas cartas de serie 2, serie 1. Creo que serie 1 también. Que podrían conseguir. A ver, vamos, vamos les voy comentando cómo ha sido la cosa el día de hoy. Bueno, hoy he estado cerca de 10 horas jugando para poder lograr justamente el rango 100. ¿Qué es lo que había pasado? Yo comencé... Más o menos les cuento desde, desde dónde comencé. Desde rango 85 comencé utilizando este mazo de acá. Se los voy a mostrar. Este masito de acá me llevó hasta rango 96, 97. Prácticamente me llevó este masito hasta rango 97. Miren, ¿eh? Pero ¿qué pasó después? Con este mazo comencé a retroceder, retrocedía hasta rango 95 y subía a rango 96 Y bajaba a rango 95 y ya No podía subir, me estaban haciendo muchos Contras justamente al mazo de Galactus no Este mazo de Nimrod, ahora yo tengo Otro mazo también de Galactus que es el, el ballenón acá, que es el de los tres Big Bats Pero no me estaba funcionando tampoco Ese masito, ya entonces el más Consistente ahorita de los mazos de Galactus Que he estado probando, dentro de incluso del Mismo que tiene también el Octopus que tampoco No, no, me, no me ayudó, no me ayudó te voy a decir así, no me ayudó el masito. Eh, de esos tres mazos, el, el de Nimrod lo he visto, para mí al menos, el más sólido para jugar y subir de rangos. Pero me comenzó a dejar de ayudar el masito. Ya no estaba generando tantas este, victorias y estaba perdiendo bastante. Entonces, ¿qué es lo que hice? Desde rango 95 más o menos que estaba por ahí, dije, bueno, voy a utilizar el antimeta porque sí me están jugando un montón de... De monito, me están jugando un montón De cartas pequeñas, generalmente por ahí Que me juegan una que otra Shuri O uno que otro Galactus, pero esta, este mazo Tiene formas de poder contrariarlos también Entonces, pues decidí jugar Este masito de acá, le metí toda la fe Y comenzamos a subir de rangos, muchachos Subimos a 96, 97, 98 Ahí estuve luchando en 98 Por bastante tiempo, llegando a 99 Y me metí otra buena lucha en 99 También, hasta poder llegar ahora por fin a rango Infinito, y pues bueno, quería comentarles Cómo ha sido el recorrido para que vean que no ha sido fácil, he estado cambiando de varios mazos en realidad Hasta que, he, o sea, lo que me gusta Es que he podido llegar a rango infinito Sin estar utilizando un mazo donde esté llevando carta Big Bat O esté llevando carta de serie 5 O esté llevando justamente cartas, este, no sé, alguna carta que sea muy difícil de conseguir Alguna carta de pase de temporada como un Sabu, Silver Surfer No, simplemente lo estoy logrando así eh, ya saben que este es un mazo Digamos que se puede conseguir Así que los que puedan estar diciendo De que solamente se llega rango infinito Los que ponen plata, los que compran pase de temporada Pues ya saben que eso es falso Aquí estoy demostrando justamente que este mazo de acá ha podido ser muy eficiente para poder lograr este el rango 100 incluso desde rangos bastante altos como desde el rango 96 hacia arriba estoy bastante cansado la verdad de lo que les estoy hablando ahorita porque he estado pues como les digo desde ahorita ya son qué horas ya van a ser como cerca de las 10 de la noche y he estado desde más o menos el mediodía así dando le dije ya como estoy en rango yo pensaba que iba a ser más rápido pero la verdad sí me demoré bastante de nuevo ha habido, no me han tocado casi nada de bots me han tocado un montón de gente que tiene muy buenas cartas, buena colección, juega muy bien y pues ahí ustedes van a ver en algunas partidas que les voy a dejar que la verdad ha estado bien peleadito ha estado muy bueno y estoy muy contento porque me parece que la temporada ha salido hace, hace 3, 4 días y ya estoy en rango 100, eh, justamente decidí sacrificar el hacer stream justamente el día de hoy viernes para poder de una vez llegar a rango 100 y con eso poder comenzar a probar otros masitos ya más tranquilo, verdad porque generalmente la presión más grande es llegar a rango 100 así que bueno, delante de ustedes, como siempre costumbro voy a canjear todita las recompensas por haber, de justamente que engloban el tema del rango 100 primero comenzamos con los créditos que es lo normal, acá comenzamos con todas las los créditos, los títulos que tenemos para poder sacar acá hago snap por snacks, ya acá tenemos más créditos, espérense que la variante misteriosa se la voy a dejar para el final, vamos a ver qué cosa nos sale ahora, y tenemos acá los 500 de oro, y tenemos el dorcito del gato viejo, de con eso ya nos estamos coronando acá como eh, justamente acá como... Eh, haber llegado a infinito en este en esta temporada ahora vamos a pasar a la parte de la variante misteriosa por favor dame una buena variante que me he, me he forzado mucho para llegar a infinito lo más temprano posible es más creo que es la primera vez que llego que he batido récord en, en, en la cantidad de días que llegó a infinito no me he demorado casi nada han sido 3-4 días nomás que me he demorado así que es lo más rápido que he podido llegar de todas las temporadas Sí, variante misteriosa pues bueno, no está mal, encantre, ese encantre chive está bonita, me gusta, esa, esa la uso sin problema, está bueno, vamos a establecerla como favorita y la vamos a dejar ahí, es una muy buena variante, me hubiese tocado una Pixel, ahí sí ya pues, ya ya de que ahí sí me hubiese tratado mal el juego pero me ha dado una muy buena una muy buena variante, estoy contento muchachos les voy a, eh, voy a dejarles más o menos así un poquito explicado de qué trata este masito, hay un video que les voy a sacar justamente donde les explico este mazo de acá, en realidad creo que el, el video mejor lo van a ver en el en otro video aparte donde justamente está dedicado Este mazo, ya lo había hecho el video En ese video van a ver que está el Sanspot Con un punto de poder, pero la verdad el, Este nerfeo que le han hecho a Sanspot es muy suavecito Igual Sanspot sigue siendo muy buena Carta para lanzarle en turno 1, turno 2 Está genial la verdad Sigue estando muy bien Sanspot, no se ha debilitado No la han matado, sigue siendo una carta eh, Muy buena que en este, en este Metajuego, así que la pueden seguir utilizando Sin ningún inconveniente pues estoy muy contento, finalmente hemos logrado como les decía, el rango el rango 100. Ha sido, ha sido han sido días de bastante, de bastante trabajo en realidad porque he estado pues como les digo haciendo videos y todo y aparte también he estado rankeando, pero ya de una vez eh, llegar a esto y sentir el alivio y pues solamente ahora queda probar masitos y voy a seguramente les voy a estar sacando más videos de algunos mazos que tenía en mente más o menos probar para que ustedes vean cómo están funcionando, cómo son la, las mecánicas, las sinergias y los detalles, digamos de estratégicos que tiene cada cartita en la que se compone cada mazo que les voy a dejar así que bueno muchachos si tienen cualquier duda o consulta lo pueden dejar justamente aquí en la en la, en la descripción de este video, es que la verdad estoy muy cansado quiero ir a, quiero ir a cenar ahorita porque la verdad estoy bien cansadito, pero bueno eh, les dejo ahí pues el video para que lo vean disfruten porque la verdad he estado bastante sufrido llegar justamente a rango a rango este a rango infinito en esta season a pesar que lo he hecho más rápido, de todas maneras he eh, estado muy duro porque el metajuego está bastante variado ahorita, no todo todo es Shuri, no todo es Galactus, sino hay muchas más cosas que están utilizando y lo cual está bastante interesante también, pero bueno eh, ya saben que estoy haciendo transmisiones también de lunes a viernes por las noches siempre en la plataforma morada, recuerden que el enlace se encuentra en la descripción de este video, espero que pasen pues para aquellos que lo celebran, una bonita Semana Santa, un abrazo para todos para todos ustedes, que les vaya súper bien y ya sabes, te espero allí, un abrazo para ti